sobre una declaración que al inicio no nos pareció un poquito difícil que eso sea cierto, pero el día de ayer el presidente de la República, Luis Abinader, luego de salir de la, de la misa de Santo Cerro, eh, fue abordado y de cual le preguntaron sobre eh, la privatización del transporte público y el, el asunto del INCAR, que es el Instituto de, el Oncológico, que a muchos para decirle que es uno de los de los centros que mejor eh, eh, trabajan en el país en cuanto a la salud de para prevención y tratamiento del cáncer yo creo que eh, quitarle eso a, al pueblo en un momento como este sería como dijo el presidente de la República es que es una locura pensar que eso ha, que privatizar esas dos instituciones aunque al, para nosotros es, no es, no es también es un barril sin fondo el asunto de la, del servicio nacional, eh, de la oficina de, de, del metro y la oficina de, eh, metropolitana de transporte que, de autobuses, que es la ONSA. Eh, sabemos el, lo, lo, el servicio principalmente de los, de lo, de los metros y de, de y, y de las guaguas y que el servicio que le dan a la población que menos recursos tiene. Eh, quitarle ese, ese recurso y entregárselo a no sabemos y a lo mismo eh, que han, se han encargado de ser eh, los el, las personas que no son los no controlables que no son la, la, los que han dirigido el transporte privado en el país donde prácticamente llegó un momento que se le ha, se le ha tildado y se le ha entregado como los dueños del país eh, imagínate si desaparece lo poco que tenemos como transporte público y se lo entregamos a porque no se lo van a entregar seguro, no seguro que eso no se lo van a entregar a, a empresarios ni a Digo, son empresarios de transporte, ya ese sindicato se, se eliminó hace mucho tiempo. Pero imagínense si nosotros ya nos quedamos sin pito y sin flauta, porque ahí sí nos embravamos de verdad. Porque si el, si el transporte público de la ONSA ha sido un barril sin fondo en cuanto a recursos más recursos le ha dado el Estado y los gobiernos al transporte privado al transporte ese de lo, de la gente de, de Antonio Marte de, del Balbú, de, la, de, de toda esa gente no hay un pobre de ellos no hay un infeliz de ellos ¿Mm? y eso te dice muchas cosas entonces todos los planes todos los que se le ha entregado al transporte al transporte public, privado se ha quedado en bolsillos ajenos, no se ha quedado en beneficio. Sigue el mismo pueblo dominicano montándose en carros que se le rompen los pantalones, sigue el mismo pueblo dominicano montándose en guagua eh, de tartalada y cayéndose encima. O sea, es lo mismo. Tenemos, tenemos es, es, es de ese lado. Imagínate si se privatiza todo. ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde, ¿Qué hacemos? Entonces, sí se necesita una reestructuración, se necesita una vigilancia estrecha del de, del de los recursos que se invierten en la oficina en la oficina metropolitana de transporte y autobuses la onsa y también revisar los recursos que se le dan al sector salud para que sean llevados como debe ser uh, y que los beneficios los recibamos cada uno de los contribuyentes de esta nación que eso es lo que necesitamos nosotros no necesitamos que nos den nosotros no necesitamos eh, que, que seamos parásitos comensales del estado nosotros necesitamos que nos devuelvan en bienes y servicios. nuestros aporte al fisco, nuestro, nuestro aporte al Estado, que es eso es lo que nosotros queremos. La gran mayoría de la población se siente a gusto cuando recibe un servicio por lo cual él pagó ya un año antes, que es el, el transporte, que es la salud. Todo eso no es gratis que usted lo recibe. Cada... Cada, cada peso que se que se gasta en el estado, cada peso que se roban en el Estado, viene de los bolsillos de nosotros. No viene, eso no, eso, eso no cae como el maná, eso no eso, eso no es del cielo que bajan los recursos. Eso no es que el presidente lo, Abinader llegó con todos los recursos en los bolsillos y lo, y lo, y, y lo gasta en su en, en su en su empresa que se llama República Dominicana, en su empresa que se llama el Estado, no. Todo lo que se mueve en materia económica la movemos nosotros, los contribuyentes. Nosotros, el pueblo. Nosotros, la nación. Entonces, queremos que el Estado no que privatice, sino que organice, supervise y me diga a mí dónde está mi dinero como contribuyente. Eso es lo único que yo quiero. Bueno, pues esas declaraciones que diera el presidente Abinader en el día ayer cuando salía, ¿verdad?, de la, de la visita que hiciera al Santo Cerro con motivo de la Mercedes, pues hasta cierto punto pudiera tranquilizar a quienes le había creado cierta incertidumbre, el hecho de que corrió la voz de que se tiene la intención de privatizar una serie de servicios, eh, de la cual pues el presidente de manera personal lo desmintió. Así que vamos a esperar a que esa parte pues tranquilice a sectores que, estaban, eh, que le había causado preocupación este murmullo. Eh, brevemente, mi comentario va con respecto a lo que es el toque de queda y la flexibilización que se llevará a cabo a partir del próximo lunes, cuando se anuncie ya de manera oficial que el toque de queda, los días de semana normal, será a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana mañana del día siguiente, eso es durante el, desde el lunes hasta viernes. Y el de sábado, domingo, o sea, los fines de semana, será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. De manera que ahí está eh, eh, una, una manera de acceder por parte de las autoridades a un pedimento y a un, eh, vamos a decir, los reclamos de la población que estaba exigiéndole a las autoridades que había que flexibilizar en cuanto al toque de queda. Aunque han, han habido eh, opiniones divididas, un sector ha estado, ha estado de acuerdo y otro sector no ha estado de acuerdo en que se flexibilice, se flexibilice. De manera que lo que yo quiero decir y siempre lo hemos dicho en este espacio es que lo que tenemos que comportar nosotros, los ciudadanos, es cumpliendo con las normas establecidas. Y lo que menos ha hecho este país sí. o nosotros como ciudadanos es cumplir con las medidas que se han tomado y las reglas que se han tratado de imponer en, el, en esta situación del COVID en la República Dominicana. Yo voy a pedir a, a Edward, por favor, que me coloque uh -huh. esa... Gracias, Edward. Gracias, hermano. Miren esa foto. Eso fue en el día de ayer jueves, día de las Mercedes, día de fiesta en la República Dominicana. Y miren cómo estaba la playa de Boca Chica, que y no cabían más pudo. personas aprovechando el, fin, el, el, y el día de fiesta, de fiesta. Y dice, bueno, es el deseo que tenemos los dominicanos o que tenemos las personas de, de divertirnos, pero ¿de qué manera? Eh, ahí habían, yo creo que la mitad eran niños, desprovistos uh -huh. totalmente de mascarilla, que reiteramos, es la acción que pudiera ayudar y contribuir más a, a evitar el contagio. Pero además sin guardar ningún tipo de distanciamiento, lo que podría mañana en el futuro, en los días posteriores, eh, llevarnos a que pudiera haber en el país un rebrote. Y si combinamos esa... Eh, irresponsabilidad que estamos viendo ahí por parte nuestra. Lo combinamos con una flexibilización que, ha, que han hecho las autoridades a partir de la próxima semana. Entonces, que Dios, que Dios nos, eh, no nos haga llegar a diciembre y nos proteja. Porque realmente es una situación, eh, nos estamos adelantando a una situación que podría ser inmanejable. Ojalá, reitero, que a partir del próximo lunes, cuando el presidente lo haga oficial ya con el decreto Asumo que extendiendo el estado de emergencia y ratificando el toque de queda con, la nueva, con el nuevo horario, pues realmente nosotros como dominicanos eh, podamos entender y podamos admitir que esto del COVID-19 es algo muy, muy serio. Tan serio que ya van más de 2.000 personas, más de 2.000 dominicanos que pierden la vida producto de esta terrible eh, pandemia que ha afectado al mundo entero y de manera especial la República Dominicana. Así que vamos a cumplir, no nos vamos a desesperar. Si esto cambia, podemos volver a la normalidad como estábamos en enero, como estábamos en diciembre. Así que vamos a cumplir con las normas de bioseguridad que han estado estableciendo las autoridades para que podamos nosotros disfrutar de una navidad, de una época hermosa, que es la época más hermosa, como yo siempre digo, que es la época de la navidad. Así que vamos a respetar las nuevas, eh, el nuevo toque de queda que a partir del próximo lunes se estará implementando, que estarán implementando las autoridades, a cumplir con esto para que Dios nos permita seguir viviendo y disfrutando de esto que es lo más sagrado que nos ha regalado, que es la vida. Sergio, llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. La invitación para que nos acompañen el próximo lunes con otro programa cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Gracias, José Paulino, a Melvin, allí en el Master, Mr. Edward, y a la parte ejecutiva de este grupo Telenor que sigue siempre dando el apoyo, dándonos el apoyo para que estos programas sigan saliendo, ¿verdad? Llevando la orientación y la información que necesita la persona. Población. Así es que es la invitación para que el próximo lunes nos reencontremos de nuevo en otro contacto diario. ¡Feliz!